Buenas noches familia, les saluda Ulises Rodríguez, gracias por acompañarme a presentar los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica de este viernes 30 de diciembre de 2022. Los mismos serán certificados por la auditora Glendalia Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Y ya estamos solo a horas de comenzar a celebrar la despedida del 2022. 22 indiscutiblemente un gran año para todos nuestros ganadores. Te recordamos que realices tus jugadas a tiempo porque habrá horario especial a las 6 de la tarde para los sorteos nocturnos de lotería electrónica de mañana sábado, 31 de diciembre, víspera de año nuevo, y tienes hasta las cinco y cuarenta de la tarde para realizar tus jugadas. Así que no te quedes sin jugar porque el Powerball te espera con 246 millones de dólares para que arranques el año como millonario. Mientras que en Loto Casa ya mismo se juegan 520 mil dólares que están garantizados, al igual que la doble revancha, que cuenta con 100 mil dólares. Juega y cambia tu año nuevo con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando como tú. ¡Se van loco! Añadiendo Wild Ball a tus pegas, tienes la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Así que, pídelo ya. Y ahora damos comienzo con el Wild Ball. Adelante. Veamos cuál es el número de esta noche de Wild Ball y ya nos llegó y es el 7. Repito, el 7. Pasamos a pega 2. boleto en mano, mucha suerte. ...y pendiente, que se acerca el primer número de Pega 2... ...y ya nos llegó y es el 6. Segundo número es el 3. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 6-3, el 63. Y, y pasamos a Pega 3, favorito de muchos, boleto en manos y jugaste. ¡Mucha suerte! Primer número... ...es el 9... Segundo número es el 8. Y tercer número es el 5. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 985. El 985. Y pasamos a Pega 4. Boleto, hermano, y mucha suerte si jugaste Pega 4. Pendiente que viene el primer número. Y es el 3. Segundo número. Es el 8. Tercer número. Es el 1. Y cuarto número. Es el 5. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 3815. El 3815. Recuerda jugar con el multiplicador. Comenta hasta 5 veces los premios menores. Veamos cuál es el número del multiplicador de esta noche. Y es el 5, repito, el 5. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash. Mucha suerte a todos. Veamos los números ganadores. Busca tus boletos si jugaste el Loto Cash. Que ahí viene el, el primer número. Y es el 31, repito, el 31. Segundo número. Es el 13. Repito el 13. Tercer número es el 27. Repito el 27. Cuarto número es el 29. Repito el 29. Y quinto número es el 28. Repito el 28. Y ahora pasamos al Bolo Cash de Loto Cash, que es... El número 9, repito, el 9. Los números ganadores del Noto Cash de esta noche son 31, 13, 27, 29, 28 y el Bolo Cash, el número 9. Ahora pasamos y concluimos con el sorteo de la doble revancha. Adelante con el sorteo. Mucha suerte, Puerto Rico. Primer número es el 2, repito el 2, segundo número, es el 24, repito el 24, tercer número, es el 9, repito el 9, cuarto número, es el 1, repito el 1, quinto número, es el 32, repito el 32 y pasamos al sorteo de Bolo Cash de la doble revancha, que es el 8, repito, el 8. Los números ganadores de la doble revancha de esta noche son 2, 24, 9, 1, 32 y el Bolo Cash el número 8. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de esta noche. Para más información, visita la página oficial loteríasdepuertorico.pr.gov. Los esperamos mañana sábado para celebrar por partida doble los sorteos de Lotería Electrónica y la víspera de Año Nuevo. Que pasen todos una excelente noche.